Continuando con el módulo rectificado monofásico, vamos a ver la aplicación del puente semicontrolado. El puente semicontrolado es un puente que está constituido por tiristores en la parte superior de las ramas y diodos en la parte inferior de las ramas. Esta configuración hace que sobre la carga nunca aparezca tensión negativa, es decir, va a suceder tensión positiva. Si analizamos cada semiciclo, cuáles componentes conducen, vamos a tener la siguiente topología. Vamos a tener un tiristor y un diodo que se encargan cuando la tensión es positiva. Cuando la tensión cambia de signo, enciende el diodo de la rama inferior del tiristor, lo cual origina un diodo de descarga libre, haciendo que sobre la carga aparezca cero tensión. De igual manera sucede en el semiciclo negativo. El tiristor 2, que es el encargado de conducir con su diodo, y el diodo de la rama complementaria. Durante el semiciclo negativo, es decir, con tensión negativa, están polarizados el diodo 1 y el tiristor 2. Esto hace que la circulación de corriente hacia la fuente, una vez que se invierte el sentido de la fuente, se polariza el diodo 2, realizando una operación de diodo de carga libre sobre la carga. Es decir que si vemos la forma de onda vamos a tener condición relativamente continuada. Si los valores son específicos para garantizar condición continuada se debe cumplir que el tau, es decir la constante de tiempo L sobre R debe ser mayor o igual que alfa más el periodo sobre 10pi. De esta manera vemos que la tensión sobre la carga no tiene el complemento de tensión negativa por eso se utiliza el diodo en esta configuración tan subgénero que nos permite no obtener tensión negativa ¿dónde se puede aplicar esto? por ejemplo en cargadores de batería en donde no puedo invertir la tensión en la carga puesto que dañaría la batería si vemos el contenido armónico la, la corriente media es superior a la tensión media pues un rectificado que vamos a tratar de trabajar en condición continuada y el contenido de corriente se atenúa muy rápidamente comparado con el de tensión. Desde el, desde el punto de vista de la fuente, la fuente recibe corriente de forma cuadrada, como en la condición continuada que habíamos visto anteriormente. Su aspecto armónico vemos que tiene fundamental en tensión, y el aspecto armónico de corriente no varía. La única ventaja de este puente es la no aplicación de tensión negativa a la carga. Las expresiones de corriente son las mismas de un puente controlado, mientras que esté operando el semiciclo respectivo de la fuente. Una vez que se invierta, pasamos a operación de diodo de descarga libre. Entonces tenemos que entre alfa y pi, que corresponde al semiciclo positivo, la corriente viene dada por la expresión de un puente rectificador de media onda controlado con carga RL, siendo Z y Fi lo que aparecen en la definición 30. Se evalúa la condición final, que va a ser la condición inicial para el proceso de descarga libre, es decir, vamos a tomar la expresión anterior, la expresión 29, y la vamos a evaluar en Pi sobre Ohm, obteniendo el valor de la corriente en pi, que es mi condición inicial para el proceso de descarga que va a durar entre pi y alfa más pi, dado por la ecuación 32. Entonces tenemos que evaluando la condición de corriente se cumple si solo si i de alfa es igual a i de pi en alfa en e a la menos alfa sobre pi, que es la ecuación 34. Entonces podemos evaluar la tensión media. En este caso la tensión media, como no tengo semiciclo negativo, es únicamente la integral de alfa a pi. Es decir, b0 es de la forma raíz de 2b sobre pi. 1 menos coseno de alfa. Brms daría b por la raíz cuadrada de 1 sobre pi Pi menos alfa más seno de 2 alfa sobre 2. Y la corriente media la puedo evaluar de la expresión de series de Fourier Es decir, como la tensión media de la ecuación 35 sobre R. Con esto terminamos el, módulo, el tema de puente semicontrolado. Como vemos la aplicación del puente semicontrolado es cuando la carga no puede recibir tensión negativa. Es por eso que se prohíbe el uso de rectificadores no monofásicos, tanto en operación no controlada como controlada. Gracias por su atención.